Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy finalizamos la serie de diamantes en Lighton antes de irnos a otra reserva. Y sin más preámbulo, comenzamos. Alce. Seguimos aquí andando a lo largo de, del lago. Vamos mirando por los prismáticos. Mira, ahí vemos un animal, un guapiquí. Tenemos una hembra y ahí tenemos un macho, Mira, un 5 media con buena puntuación Vamos a ver si nos podemos acercar, vamos a decir a Perrete que se quede para que no nos no no espante Porque en ocasiones se pone a, a jugar y, y los animales salen corriendo porque se, se espanta cuando lo ven Si luego nos hace falta ya le llamaremos para que busque el rastro Seguimos avanzando aquí entre los juncos, despacito. Esperemos que no nos no nos vea, el aire nos es favorable, no creo que nos, que nos vuela. Ya llegamos al agua, vamos a ver si lo vemos. A ver si lo localizamos, parece que se nos ponemos de pie. A ver si lo localizamos. Vaya, vamos a tener que acercarnos un poquito más. Que hemos perdido la... La pista del animal Nos vamos a desplazar Hacia la izquierda A ver, y ahí tenemos la hembra O sea que estará detrás de este Allí, allí lo tenemos Allí lo tenemos ya A la distancia óptima Así que vamos a coger Nuestro 300 Calibramos la distancia Y Respiramos Vaya vaya buen impacto en el pulmón vamos a ver si más animales salen corriendo Me tenemos un huepiki a ver si podemos hacer el impacto también le hemos dado pues vamos a, a recoger nuestros animales vamos a decirle la perrete que se vea nosotros venga perrete vamos a buscarlo y ya salimos corriendo no nos importa hasta si haya ruido y que, y que nos escuchen porque ya después de los dos disparos los 300, no habrán salido huyendo todos los animales así que nos vamos a pegar la carrita a ver si localizamos a nuestro alce cogemos nuestro gps vemos una llamada de advertencia la escuchamos más que verla de un alce macho también vamos a coger ahí tenemos otro alce a ver si le podemos dar no, se nos va, se nos pone de culo no los cuartos traseros no, no tenemos bueno nada que sí, sí, vamos para que gire pero no ha girado así que vamos a a ver si recogemos tenemos que volver todo el lago miramos otra vez mira ya sale corriendo se ha asustado mira, es un hace un, un, un nivel 2 un nivel 3 es un hace pequeñito no vamos a mandar ya vemos la presión energética a ver si localizamos a nuestro alce, o a Guapiti, lo primero que encuentre Perrete. Vamos a decir a Perrete que, que busque, en cuanto lleguemos aquí a la zona de impacto, sería por aquí más o menos, Mega Perrete busca. Ya va Perrete buscando, sale corriendo, no nosotros detrás ya tenemos la huella que miremos las huellas como si no lo hubiéramos visto antes aquí tenemos el impacto la sangre tenemos un buen sangrado ya ver la puntuación que nos arroja porque antes también cacé otro nivel 5 pero era un troll así que que no lo sé ya vemos ahí la el contorno cian vamos hacer esta pequeñita masa de agua y vamos a recogerlo a ver qué punto cero. un diamante 277 con 30 una cuerna muy bonita la verdad muy fina las, las palas de abajo pero me gusta me gusta así que ahora pondré el mapa donde ha sido cazado veis en esta zona aquí del, del río y vamos a, a continuar ciervo de cola blanca vamos a mirar por los prismáticos a ver si vemos algo mira ahí vemos una cabeza mira dos dos ciervos un nivel 3 cola blanca y otro que será nivel 2 cogemos el 3006 tengo dos horas nada más la puedo. uno y dos los dos abatidos vamos hacia el frente lo busque venga busca parrete los tienes ahí al lado Recargamos nuestro 3006 y vamos a, a recoger los trofeos. Ya nos llama Tarrete, nos está diciendo, oye, lo he encontrado, que estoy aquí. Escuchamos la llamada de advertencia. Recogemos uno, un oro, un animal precioso. Una cosa bonita. Y vamos a recoger el nivel 3. Un diamante 260,80, un diamante justito, pero un diamante. Y lo disicamos para poder exhibirlo en nuestros salones de trofeo. Y ahora vamos a poner el mapa donde han sido abatidos. Veis aquí en la confluencia de los lagos. Y continuamos con la caza en el distrito de Lighton. Vamos a seguir mirando. A ver si vemos más animales. Ahí. No vemos nada. mira si vemos allí una hembra. Una hembra. No, no vemos nada. Así que tendremos que continuar con la caza. Otra hembra de alce. Por lo dicho, vamos a continuar con la caza. Hemos avanzado a lo largo del río. Seguimos avanzando despacito, agachados. A ver si vemos algún animal. Mira, ahí vemos un animal.. un ciervo. Otro ciervo de cola blanca, un nivel 3. Cogemos el 3006 y.. disparamos. Ha caído. Doble pulmón o corazón, le hemos dado. Vamos a decir perrete que lo busque. ¡Venga, busca perrete! Nada, vete conmigo que está muy largo y no lo encuentras Vamos a acercarnos un poquito más Y ahora te diré que lo, que lo busques A ver si vemos algo en la orilla del lago Por si podemos hacer otro lance Porque nunca se sabe lo que no podemos encontrar No, pero no vemos nada Así que nos vamos a ir corriendo Se nos pone a llover Así se van a, a mitigar nuestras pisadas. Aunque el, el disparo ha hecho demasiado ruido. Venga, el busca ahora. Ya sale el parrete como un, como un rayo. Lo vemos ahí delante. Os voy a poner el mapa donde ha sido. Mira aquí en el, en el lago este, que es una muy buena zona de, de ciervo de cola blanca. E incluso de ciervo de cola negra. Y seguimos corriendo. Nos aumentan las pulsaciones y ya vemos ahí el contorno de nuestro animal abatido ya mismo no va a llamar no va a llamar perrete no vamos a dejar que se acerque y lo encuentre él vaya pues bueno, no nos la si sí, no un diamante 270 con 70 una cuerna muy bonita mayor que lo que acabamos antes por 10 puntos y vamos a, a disecarlo y ahora pues nos tocará felicitar a Perrete, lo vamos a elogiar vamos a decir que se siente que tiene un poquito la, la amistad un poquito baja, vamos a ver Perrete, siéntate y venga una galletita que te la has ganado eres un perro muy bueno y vamos a mirar a ver si encontramos algo venga Perrete vete conmigo Perrete seguimos avanzando y mirando por si encontramos otra pieza en definitiva continuamos con la caza ciervo de cola negra hemos vuelto al río vamos a mirar por las orillas a ver si encontramos un animal Mira, ahí vemos una hembra, una cierva ahí vemos otro mira, un cola negra nivel 5, una puntuación casi de, de 200, la máxima Apuntamos y disparamos. Vamos a ver si podemos hacer el otro lance al otro macho y disparamos. Y perrete, venga, vámonos que te va a tocar ir a, a por él. Venga, perrete. Venga, búscalo. Ya está viendo, perrete, el, el rastro. Nos acercamos corriendo. Los animales habrán espantado. Con los dos disparos vemos la presión cinegética Venga, parrete, lo que no lo encuentras Si lo tienes ahí muy cerquita Ya sale como un rayo Y vamos a, a recogerlo Ya vemos allí el contorno Cian. Ya nos acercamos Y no, no me gusta, están las hembras bugueadas Bueno, vamos a recogerlo Un diamante, 186 puntos Una puntuación muy buena lo disecamos, y a ver qué pasa con, con las hembras. Bueno, pues voy a poner antes el mapa, para ver si aquí en el, en el lago, en el lago no en el río, que esto es el río, la zona que es una muy buena zona de ciervo de, de cola negra. Voy a poner otra vez el mapa. Venga, rastreame el otro, lo tenemos ahí, y a ver qué pasa con estas hembras. Nada, está bugueada está bugueada nada, salto, las empujo. <risa> nada mira hasta está, está, está, me quita salud nada vamos a entonces vamos a, a recogerlo voy a disparar con la cubeta al aire nada no, no se van tan bugueadas es lo que pasa cuando ponen un, un mapa nuevo que hay muchos bugs vamos a ver si la, si la empujamos otra vez es un macho pero nada, nada mira le va a quitar salud